Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de Clínica Fuensalud. Mi nombre es Teresa Leo Jiménez, soy fisioterapeuta y experta en fisioterapia reumatológica. Hoy os vamos a hablar de una lesión mecánica y degenerativa muy vista sobre todo en personas de edad avanzada y que vemos sobre todo a domicilio debido a las dificultades que conlleva esta lesión acudir a un centro. Hoy os vamos a explicar qué es la artrosis de rodilla. Pero antes de hablar de esta lesión debemos recordar primero qué es la artrosis. Pues bien, la artrosis es la degeneración o destrucción del articular, es decir, la estructura que tenemos entre los huesos que forman una articulación. Esta estructura de consistencia sólida y elástica permite la amortiguación y la protección de nuestras articulaciones. De esta manera impide que nuestros huesos choquen entre sí, disminuyendo el impacto y peso en nuestras articulaciones. La artrosis en la mayor parte de los casos es una patología mecánica, es decir, por la presión e impacto ejercida sobre nuestras articulaciones a lo largo de los años, tienden a perder sus propiedades de amortiguación, degenerándose o incluso destruyéndose. También existe la artrosis por otras causas, como puede ser enfermedades reumáticas, que aceleran el proceso de degeneración de la misma. Como bien hemos dicho anteriormente es la degeneración o destrucción del cartílago articular por lo que la artrosis de rodilla es la degeneración del cartílago que existe entre la tibia y el fémur de nuestra pierna. Pero ¿qué síntomas produce la artrosis de rodilla? Los síntomas más característicos de la artrosis de rodilla son, por un lado, el dolor articular al mover la rodilla. En estos casos avanzados, incluso puede llegar a doler en reposo. También podemos encontrar inflamación de la articulación con edema alrededor de la misma. Y también hay rigidez o chasquidos articulares debido al desgaste de la misma. E incluso podemos encontrar hormigueo. ¿Cómo se debe realizar el diagnóstico? El diagnóstico de la artrosis de rodilla inicialmente es por juicio clínico, es decir, el paciente acude a nuestra consulta con los síntomas antes indicados. Es en este momento en el que debemos derivarlos para que se realicen una orografía donde se observará que los huesos que forman la articulación están muy juntos, por lo que evidencia que el cartílago que está en el medio está desgastado. Para confirmar el diagnóstico se podría complementar con una resonancia magnética para ver exactamente el estado del cartílago de la rodilla. ¿Qué tratamiento se debe seguir? El tratamiento de la artrosis de rodilla como cualquier artrosis es puramente conservador ya que hoy en día no existe ningún tratamiento que pueda regenerar el cartílago, por lo que el tratamiento se va a basar sobre todo. Por un lado tenemos el tratamiento preventivo que consistirá en indicar al paciente una serie de recomendaciones para que la artrosis de rodilla avance lo menos rápido posible. Algunos de estos consejos pueden ser como por ejemplo fortalecer los músculos que sujetan la rodilla para darle más estabilidad y que los movimientos que tienen que ser lo más fisiológicos posible. Por otro lado, tenemos el tratamiento para el dolor, como puede ser aplicar calor o bien medios de electroterapia como pueden ser corrientes, tens, onda corta, ultrasonido, láser y campos magnéticos. También podemos encontrar los tratamientos médicos como infiltraciones de ácido hialurónico o tratamientos con plasma. Y en el caso muy, muy, muy severos en los que el paciente no tiene mejoría con ningún tratamiento y que además tiene una edad avanzada o que las pruebas de radiodiagnóstico radio indican lo severo,